viste que con Movistar TV no necesitas decodificador por eso los decodificadores vuelan mira nos están diciendo algo dicen que con Movistar Fibra viste que con Movistar TV no necesitas decodificar? viste que con Movistar TV no necesitas decodificar? viste que con Movistar TV no necesitas